hola muy buenas en este mini vídeo vamos a eh, llevar a la práctica el estudio de un corte coronal del cerebro eh, a través de una imagen de resonancia magnética potenciada en t1 vamos a empezar por tanto desde arriba ¿de acuerdo entonces lo que vamos a tener que eh, bueno pues visualizar va a ser eh, en primer lugar el seno longitudinal superior. Eh, bajando ventralmente nos vamos a encontrar con lo que es la fisura interhemisférica, ¿vale? que es donde va a llegar la hoz del cerebro. Eh, si seguimos bajando, eh, si seguimos ventralmente, lo que nos vamos a encontrar es esta estructura que es más eh, hiperintensa, que es el cuerpo calloso. Los extremos del cuerpo calloso se van a denominar tapetum. Si seguimos eh, ventralmente al cuerpo calloso, lo que nos encontramos son estas dos estructuras, o estas, esta, esta, sí, estas estructuras que son hipointensas, que representan o que equivalen a eh, los ventrículos laterales. Y por tanto, ¿vale? aquí esta hiperintensidad eh, no es otra que el septo pelúcido, que es la pared que va a separar eh, los dos ventrículos. Más eh, ventralmente al septo pelúcido nos vamos a encontrar estas dos eh, estructuras que son más hiperintensas que serán las que representan las columnas del Fornix. Eh, pasamos entonces a ver ahora eh, un poco más lateral esta zona de aquí. ¿Vale? Que en esta zona de aquí nos vamos a encontrar, bueno, pues con, una serie, con lo que es el, se denominan los núcleos basales, ¿vale? Que, bueno, son más, eh, al ser al estar compuestos por eh, cuerpos neuronales, por somas, pues van a ser más tipo intensos Entonces, aquí esta estructura que vemos aquí es el, eh, la cabeza del núcleo caudado, fijaros, que bien se ve, perfectamente, ¿de acuerdo? Y... Aquí nos vamos a encontrar en esta zona lo que va a ser eh, el putamen y también el globo pálido. ¿vale? Tanto globo pálido como putamen forman el núcleo lenticular, ¿de acuerdo? Y eh, están separados del, de la cabeza del núcleo caudado por esta estructura que veis aquí, que es más hiperintensa ¿vale? y que es la cápsula interna. Luego tendremos una cápsula, si os fijáis, que viene por esta zona de aquí, que es la cápsula externa. Luego después nos vamos a encontrar la ínsula, ¿vale? Y por último la cisura de silvio. ¿cierto? Repetimos putamen, cápsula externa, ínsula y la cisura de silvio. Eh, esta imagen lo que nos va a representar será, eh, bueno, esta estructura que vemos aquí más hipointensa representa eh, el tercer ventrículo, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí no se ve bien el tálamo, aquí tendríamos que tener nosotros el tálamo, lo que sí se ve perfectamente son estas dos hiperintensidades que equivalen al nervio óptico, ¿de acuerdo? Si yo luego después voy moviendo el cursor, veis que se van juntando, ¿vale? Y me voy a encontrar lo que será el quiasma óptico, ¿vale? Aquí se ve perfectamente el cuerpo del núcleo caudado, la cápsula interna, ¿vale? Y tenemos el núcleo lenticular, ¿vale? Y si movemos un poco más, por último, lo que ya nos vamos a encontrar será perfectamente, a ver aquí, ¿vale? Fijaros que bien se ve, ¿Vale? Este es el tercer ventrículo, nos vamos a encontrar lo que es el tálamo, ¿vale? Hipotálamo y aquí estas dos, como estos dos protuberancias, que serán los cuerpos mamilares ¿vale? Pues nada más, hasta aquí, bueno, este mini vídeo. Os animo a compartir vuestras dudas, ya sea en clase o a través del foro. Hasta el siguiente vídeo, chicos. Hasta luego.